Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes el tema preocupación por gusto. Y vamos a leer en el Salmo 37, versículo 25. La palabra de Dios dice, Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Gloria a Jesús. Solemos preocuparnos, nos preocupamos de cuestiones financieras, escolares y legales. Nos preocupamos de que no vayamos a tener dinero suficiente y cuando lo tenemos nos preocupamos de que no vayamos a administrarlo bien. Nos preocupamos de que el mundo se acabe antes de que se expire el tiempo en el reloj del destacamiento. Nos preocupamos de lo que el perro piense si nos ve salir de la ducha. Nos preocupamos de que algún día nos enteremos de que el yogur libre de grasa nos engordaba. Francamente. Te salvo Dios para que te preocuparas? ¿Te enseñó a caminar solo para verte caer? ¿Se dejaría cravar en la cruz por tus pecados para después desatender tus oraciones? ¡Vamos, hombre! Se burla de nosotros la Biblia cuando dice a sus ángeles mandar acerca de ti que te guarden en todos tus caminos según Salmo 91 versículo 11 yo tampoco lo creo mis amados no te afanes por nada en la vida Dios siempre está aquí para proveer a tu favor no te preocupes Él está aquí el dueño de la plata del oro, del dinero está aquí Dios les bendiga